Cuando dejamos a Kofir y ella hizo solizo antes había estado persiguiendo a los bandidos Ron Rizels, Hasta que al caballo de Kofir Birt se le reventó una pata. Hasta que el carro los atropellara. Mientras tanto los bandidos Ron Rizels capturaron Percy Leesers inspector inspectores del banco suelcarrio, en un intento de obriarlo a decir la combinación de la caja fuerte. Vamos, Kasei, vamos en busca de esos despreciables Huron Readers. Así que no recuerdas la combinación de la caja Perky y del Sei. Sí, sí, lo recuerdo. Eres un gran desperdicio de pellejo porque siempre quieres que hagas eso. Parece que la ceiba aquí se sí hablará aún, un... muy bien te quitaremos lo necio. Permíteme hacerte una pregunta, ¿no crees que estás exagerando mucho? Esa palabra no existe para nosotros. Sin hablar señor Lacey, Lacey es un hombre muy valiente, si hubiera pensado fuera tal hombre. Quien no hubiera creído le damos la combinación de la caja prefiere ser empujado por la pendiente en ese vagón con un barril de dinamitas. Por sobre ese profundo barranco hacia un bosque envuelto en llamas a 350 metros abajo. No cante victoria, Orongo. Nunca me detendrás. Tendré que atraparte de alguna forma. jaja ja, ellos tres sufrirán muchísimo. Vamos, señores, aún hay un lugar donde podremos abrir la caja fuerte. Todos esos muchachos están desquiciados. Este será el fin de Cofir Kasei y Cofir Beers. ¿Acaso romperán y triunfarán? ¿Qué pasarán? ¿Se desmayarán? No se pierdan el super divertizo magnífico extraordinario inexplicable episodio de Koufir 6, la peor del oeste.